Buenas tardes profesores, profesoras, eh, público en general. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda edición del Festival de Innovación Educativa. Y en nombre de la UPC eh, pues les agradecemos a todos su presencia. Mi nombre es Jessica Blásica y hoy tengo el agrado de presentar a Jesús Vivanco Enríquez, quien nos va a compartir eh, un taller titulado Estadística Descriptiva a través de herramientas colaborativas y construcción de tableros de control. Eh, Jesús es educador de formación con estudios, eh, bueno, estudios de maestría en gestión y política de la innovación y la tecnología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido ponente en encuentros internacionales de investigadores vinculados al rubro educativo en el campo de las matemáticas, como el RELME 34 en Guatemala, y el encuentro de investigadores de posgrados organizado por la Corporación Universitaria. Minuto de Dios en Colombia. Eh, como ustedes eh, ya conocen un poquito la dinámica de, de estos webinars y talleres, al finalizar eh, este taller vamos a aplicar una pequeña encuesta y por supuesto eh, tendremos una ronda de preguntas y respuestas. Eh, sin embargo, ¿no? dado la naturaleza de este, de, de este evento que es un tipo taller, eh, da las dinámicas que Jesús va a aplicar, pues si ustedes quieren intervenir, eh, dejar alguna pregunta en el medio para ir eh, respondiéndola en el transcurso del, del, del taller, pues eh, bienvenido, bienvenida será. ¿no? Eh, y para finalizar y ya darle el paso a, a Jesús, no recuerden que eh, también pueden compartir un poco sus impresiones, comentarios, reflexiones sobre el festival eh, de innovación educativa en las redes sociales. Contamos con el hashtag, eh, arroba, perdón, el hashtag FIE UPC 2022 y los invitamos a seguirnos también en todas nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn, YouTube. Eh, Innovación, eh, en YouTube estamos como Innovación Educativa UPC y en Twitter como in, Arroba Innova eh, Muy bien, damos inicio entonces. Bienvenido nuevamente Jesús y adelante. Okay, bien. muchas gracias Jessica y a Kelly también que han estado apoyándome antes de poder iniciar con la sesión. Quiero agradecer en principio a las personas que se han unido a esta pequeña reunión, a Santos, Juan Carlos, Marcelo y Zenón que nos han escrito a través del chat. Buenas tardes, espero que estén bastante bien. Y como bien mencionó Jessica, hoy día vengo a compartirles. Algunas cosas que tienen Jesús, que reconocen. perdóname un, un segundito, están comentando que se te escucha un poquito bajo. Si podrías de repente acercarte más al micro o. Claro que sí, pueden escucharme. La voz, sí. No te están escuchando muy bien, comentan, sí. A ver, claro que sí, no hay problema. Ok, bien, ahora pueden escucharme mejor. Okay, Flor, gracias. Sí, sí. gracias. Gracias por el apunte, de Flor, Juan Carlos. Okay, bien, como les decía, este, como bien mencionaba Jessica, vamos a hacer un pequeño a hacer un pequeño taller. una justo estaba una forma en la una podría llevarlo a cual podría los a y las personas tiempos y las, las personas que nos iban a nos Mi nombre a Jesús Mi nombre eh, quiero Jesús a la UPC por a la UPC por el espacio y Hoy vamos a conversar y a realizar algunas pequeñas actividades sobre estadística descriptiva a través de herramientas colaborativas y construcción de tableros de control. Muchas veces los tableros de control los conocemos también como dashboards y probablemente es un término que poco a poco vamos a tener que ir adoptando y acostumbrándonos a él para usarlos, por lo general en, en un montón de aspectos, no solo en el rubro educativo, ni solo de manera exclusiva como una herramienta para poder enseñar estadística o para ingresar a las estadísticas. Hablemos un poco sobre estadísticas y de las estadísticas. Cuando refiero, me refiero a, a la estadística, hago mención en estricto sentido a la estadística en sí como tal, a todos los conceptos matemáticos que se circunscriben en ella. Y cuando me refiero a las estadísticas, nos vamos a referir a aquellas manifestaciones que obtenemos en el día a día a través de diversos medios. Cuando nosotros vamos en nuestro día a día como docentes, solemos encontrarnos con información estadística de distinto modo, de distinta representación a través de diversos medios. En este caso, son por lo general diarios. Pero hay que detenernos un poco porque acaban de pasar varias cosas al mismo tiempo que probablemente no hemos notado. Y eso es algo que también me pasaba a mí y que probablemente también les sucede a ustedes. ¿Qué ha pasado con estas estadísticas? ¿Quién las elaboró? ¿Quién las trabajó? ¿A quién le preguntaron? A veces pueden pasar algunas dudas al respecto. ¿no? Uno podría decir, oye, espérate, pero a mí no me preguntaron. Luego de poder reflexionar un tanto sobre estas cuestiones que suceden día a día y que a veces las consideramos triviales y por eso las dejamos pasar, considero que es prudente eh, reflexionar un poco sobre estas trivialidades o sobre estos aspectos que consideramos como mero hecho del sentido común nada más. Así que vamos de nuevo. Por lo general, cuando estamos en nuestro día a día, podemos encontrar información en diversos medios y mecanismos. Esta información, por lo general, supone que ha sido tratada. Alguien la ha recolectado y la ha manifestado a través de un medio. Las intenciones pueden ser distintas y varias. Y el objeto de este taller, y en general de toda la exposición, es que podamos hacer un viaje de cómo es que los datos se capturan, y terminan descansando sobre una descripción gráfica de este modo. De esa manera vamos a apropiarnos de herramientas un poquito más poderosas que nos permitan emitir un juicio de valor a partir de los datos que tenemos y no necesariamente guiándonos de la información que se nos presenta. Entonces, una vez que recién capturamos esto y notamos de que lejos de la información que se nos presente, debemos considerar que somos nosotros quienes decidimos si es que la información va a o no, a formar parte de nuestro día a día, o influir en las decisiones que podamos tomar, es importante que nos empoderemos, matemáticamente hablando, con un montón de herramientas que nos permitan ingresar a este mundo, en particular al de las estadísticas descriptivas, que son por lo general los gráficos que podemos ver en diversos medios. No obstante, a veces creemos que las estadísticas están solamente en esos espacios, pero sin darnos cuenta, nuestros estudiantes también lidian con las estadísticas y utilizan otro tipo de medios mediante los cuales tienen un acercamiento a ellas. Que no las puedan ver o que no las puedan notar supone una distancia importante donde nosotros tenemos que trabajar para poder ayudar a regular, modular, mediar o gestionar el modo para generar las condiciones de tal modo que nuestros, nuestros estudiantes se apropien de esas herramientas que existen, que interactuamos, pero que a veces no vemos. Esto, por ejemplo, es una encuesta en Twitter. Yo suelo utilizar Twitter con gran frecuencia. De hecho, me gustan mucho los videojuegos también. Y probablemente a sus estudiantes también les gustan los videojuegos. Y quizá les llame más la atención saber de estas estadísticas antes de que de las estadísticas que les mostré al inicio. Definitivamente, estas preguntas tienen mucho que ver con actividades diarias e interacciones que hacen sus estudiantes. Desde el medio o el mecanismo que utilizan, desde el videojuego que juegan en mayor medida o hasta tecnología streaming. En la actualidad, muchos de nuestros estudiantes a través del uso de redes sociales eh, consume otro tipo de contenidos que probablemente nosotros consumimos, o que quizás conocemos, pero no consumimos con mayor regularidad. Es en estos espacios, donde ellos también tienen un acercamiento a las estadísticas, pero a veces no lo pueden notar, simplemente lo consideran como algo más que ha sucedido, y como es trivial, no le pone la atención debida. Nuestra tarea es que esas trivialidades y esas cosas que ocurren día a día tengan un sentido, una razón de ser y que podamos, a partir de ello, emitir juicios de valor con mayor solidez. Entonces, para poder conocer a nuestros estudiantes a través de las estadísticas, considerando las herramientas que ellos utilizan, los medios que utilizan para poder consumir ciertos productos o servicios, ya sea a través de videojuegos, redes sociales o en general cualquier medio mediante el cual ellos interactúen, también debemos de conocernos nosotros. Debemos de transitar entre ambientes de aprendizaje. Y aquí sí quiero demorarme un poco. Cuando me refiero a transitar entre ambientes de aprendizaje, hay toda una concepción teórica con posibilidades prácticas detrás que no necesariamente son objetos de este taller, pero considero que es una discusión bastante interesante. Hay algunas personas que consideran escenarios de aprendizaje. Hay otras personas que lo llaman entornos virtuales de aprendizaje. Y creo que a veces nosotros al momento de referirnos sobre este tipo de contextos, por así decirlo, lo hacemos de manera deliberada y otra vez de manera trivial, como si estuviéramos hablando de lo mismo. Desde mi punto de vista, o desde lo poco que he aprendido, considero que es prudente siempre tener un background detrás, una serie de estudios e investigaciones que puedan darle soporte a las cosas que decía. Así que, solo por objetos de este taller, vamos a considerar que nosotros, luego de conocer un poco a nuestros estudiantes, debemos de hacer que ellos puedan transitar entre diversos ambientes. Es decir, desde el ambiente donde ellos se desenvuelven e interactúan, que son básicamente las redes sociales, desde las cosas que ellos consumen a través de estas redes sociales, que se acerquen un poco a estas herramientas estadísticas, a estas nociones y conceptos que circulan por ahí pero que a veces no lo ven de tal modo que puedan apropiarse de esos conceptos de esos objetos matemáticos que los puedan tratar y que luego de todo ese tránsito puedan enfrentarse con mayor seguridad a este tipo de información que a veces se lo suele ser un poquito más robusta y rígida de comprender o entender de este modo va a ser muy interesante conocer y hacer este pequeño viaje entre los datos, entre las cosas que hacemos nosotros mismos y entre lo que hacen nuestros estudiantes. Lo importante es que siempre conozcamos y que promovamos que las estadísticas tienen cierta intención, muestran tendencias, muestran evaluaciones. Esto que ahora les comparto, por ejemplo, es la ficha técnica de una encuesta que se realizó para un diario que se publicó en algunos portales, y que la hizo el Instituto de Estudios Peruanos. Cuando uno revisa la estadística como resultado, como gráfica, a veces emite cierto juicio o valor, que es guiado por la intención o por lo que refleja una estadística en particular. Pero una vez que adoptamos nociones y conceptos matemáticos sobre las estadísticas, recién podemos ponernos a hacer cuestiones como, ok, pero esta estadística solamente ha considerado preguntarle solo a una cierta cantidad de personas en cierto lugar, y no necesariamente debería reflejar lo que opinan todos los peruanos, o todos los limeños, o todos los que viven en mi distrito. Y de manera implícita, y ahí es donde entra la, la labor mucha del docente como gestor o mediador, es que de manera implícita ahí estamos considerando algo que en estadística se conoce como el margen de error o el nivel de confianza que todas las estadísticas tienen, pero que a veces no las consideramos. De hecho, vemos una estadística, vemos el resultado, y consideramos que esa debe ser la razón de ser. Y de hecho muchas personas este, en diversos medios siempre sientan su posición sobre una estadística que ocurrió hace cierto tiempo, pero ignoramos a veces ese margen de error que supone que las estadísticas no necesariamente se podrían cumplir en todos los escenarios. ¿Para qué más nos sirven las estadísticas? Las estadísticas, como bien les iba mencionando, pueden ser para conocer a nuestros estudiantes, desde los medios donde se mueven, desde los servicios o productos que consumen, hasta los diarios, los medios de comunicación y información estadística que es un poco más robusta. Pero hablemos un poco de nosotros, no, no solo las estadísticas sirven para conocer a otros, sino también para conocernos a nosotros mismos. Hace poco, nada más, eh, el Ministerio de Educación de nuestro país publicó los resultados obtenidos de la encuesta nacional docente a, a docentes de instituciones públicas en el año 2021. Esta de aquí se hizo de manera remota y por sus siglas sí, se conoció como la Endo Remota 2021. De ahí he tratado de capturar algunos resultados que me parecen muy interesantes y que sirven para, como les decía, conocernos un poco. Y en el fondo es seguir utilizando estadística para no solo conocer al resto, sino también para conocernos a nosotros mismos. Esto que ustedes ven acá es el perfil de los docentes. Podemos ver que la mayor proporción son mujeres y que la mayor proporción, considerando la edad, están desde los 30 años en adelante hasta los 50. El grueso de docentes se encuentra en ese, en ese rango de edad. Si les habla, todavía es en una proporción muy pequeñita, pero este tipo de estadísticas nos ayudan mucho a conocernos, porque cuando yo trabaje, o cuando he trabajado, o cuando me toque trabajar, o ahora mismo cuando trabajo, me doy cuenta de que el hecho de que haya una brecha entre la edad mía y la del promedio de mis colegas, no supone un espacio o una distancia que deba de considerar como nociva o lesiva o extraña o rara, sino como una oportunidad para tender un puente y acercarme a ellos para comprender y que ellos puedan también mostrarme algo de lo que saben. El hecho de que haya estas diferencias podría suponer también una situación un poco complicada. Y me refiero en particular sobre el uso de la tecnología. Notemos que en esta estadística se da cuenta, obviamente, de que algunos de cierta edad, son nativos digitales y que otra gran proporción vienen a ser inmigrantes digitales, es decir, personas que tuvieron que adaptarse al ritmo del uso de ciertas herramientas desde la aparición de la computadora en adelante. Entonces, una vez que ya podemos conocer más detalles y entender que las estadísticas sirven para muchas cosas, es importante también saber las condiciones en las que se encuentran los docentes y en las que se encuentran nuestros estudiantes. Como bien sabemos, nuestros estudiantes utilizan las redes sociales, pero sería bueno saber también qué cosa utilizan nuestros docentes, qué utilizo yo también. Y sobre la disposición de bienes tecnológicos y servicios digitales, esta misma encuesta pudo arrojar lo siguiente. ¿no? La mayor parte de los docentes encuestados pudo manifestar que cuenta con un celular, cuenta con un televisor, que tiene una tablet, una laptop, que utiliza el radio, y tiene una computadora. Y yendo un poquito más a fondo, también mencionaron que tienen planes de datos, que cuentan con internet y una pequeña proporción utiliza teléfono fijo. Eso me sorprende en realidad, porque ya a mí en lo personal me parece bastante extraño que alguien utilice teléfono fijo. Pero esas son algunas de las condiciones en las que nuestros docentes se encuentran. Y si se dan cuenta, el uso del celular y del plan de datos supone que hay un espacio común con nuestros estudiantes, pues ellos también interactúan a través de las redes sociales, probablemente desde una compu, desde el celular y a través de un plan de datos. Esto sirve para tender puentes, para conocernos entre nosotros y tener una idea de con quiénes estamos lidiando y cuáles deberían ser los mecanismos que podríamos considerar. De hecho, es algo que, que me agrada bastante. Ahora bien, regresemos al objetivo del taller, luego de conversar un poco Luego de reflexionar un tanto sobre las estadísticas y sobre estas ideas poderosas, como mencionaba un, un teórico interesante, que es bastante de, de mi agrado, es importante que podamos descansar en todas estas reflexiones sobre aplicaciones prácticas, en particular para enseñanza y aprendizaje de la estadística descriptiva, con el uso de herramientas colaborativas y la construcción de tableros de control o dashboards. ¿Cómo hacemos? para vincular todos estos elementos contextuales y estrictamente matemáticos hablando, de tal modo que nuestros estudiantes se puedan apoderar de estos conceptos. Lo primero que se me viene a la mente es que por lo general, para enseñar las estadísticas, recuerdo mucho, se apelaba al uso de la pizarra. Recuerdo mucho a mi profesor escribiendo y dibujando sus gráficos, tardándose un tanto, mientras en el resto de mis compañeros, incluido yo, estábamos muy apresurados por copiar al toque. De hecho, la construcción de, de una pizarra supone tiempo y esfuerzo y muchos, mucho tiempo de práctica para un docente. De hecho, es una actividad muy valiosa y que admiro mucho. Quien les habla no es muy bueno con la pizarra, ni con los plumones, ni con la tiza. Pero he visto docentes que son muy buenos haciéndolo. No obstante, a lo que voy con esto no es a quitarle mérito a ese trabajo, sino a suponer una oportunidad de mejora para optimizar el trabajo que hacemos en la actualidad. Luego ocurrió el proceso de pandemia. Este estado de emergencia supuso que muchos docentes apelen a la virtualidad. Y en particular sobre el uso de las estadísticas se apeló mucho al uso de, de slides, de diapositivos. No estuvo malo, fue una muy buena iniciativa. Pero sin darnos cuenta, lo que hacíamos solamente era una representación virtual de lo que hacíamos en la pizarra. ¿Hubo una reducción de tiempo? Sí, definitivamente. De hecho, hasta había espacio para ser flexibles y poner caricaturas bien chéveres como la que yo estoy usando. Pero había una situación que aún quedaba muy, muy, ¿cómo decir esto? Muy desatendida. La participación de los estudiantes en el mundo virtual, o en la esfera virtual, o en el ambiente virtual, o en el entorno virtual, o como lo consideren, eh, ha sufrido de cierta manera algunas, algunas complicaciones. Seguramente habrán experimentado que hay muy poca participación de nuestros estudiantes. Y controlar cuánto aprenden y qué aprenden desde la esfera virtual o desde el espacio virtual, Sí, creo que sería mejor ese término, desde el espacio virtual es bastante complejo. Pero podríamos comprenderlo como una complejidad o como una oportunidad interesante de mejora y de innovación. Y es allí donde empecé yo a investigar algunas cosas, a preguntar y a consultar con algunos amigos y con algunos profesores que llevaban una buena cantidad de años enseñando matemáticas y en particular estadísticas. Entonces, luego de considerar todos estos elementos, eh, empecé a hacer una especie de viaje eh, ensayando algunas sesiones cuando me tocaba ensayar. Enseñar, perdón. Y lo que hice, probablemente lo que muchos hacen, o que quizás deberíamos hacer, es investigar, chequear antecedentes, saber qué hicieron otras personas. Eso nos da mucha confianza y seguridad para no cometer errores, o por lo menos cometer una cantidad de errores bastante pequeñita. En este caso yo pude revisar eh, información de la Universidad Internacional de La Rioja. Bueno, en realidad es un montón lo que pude encontrar naufragando por internet. Pero hay algunas que he traído aquí, que es esto de aquí, que hablaba sobre la enseñanza y la estadística utilizando el juego y mani materiales manipulativos como recurso didáctico. Esto de aquí me parece muy interesante, porque se iban construyendo una especie de bloques y se iban contando, cuantificando, y luego se hacía una representación de todo lo que iban encontrando. Eran a través de materiales manipulativos. Entonces, mientras yo leía esto, yo decía cosas como que, ok, ¿cómo puedo virtualizar esto? ¿Cómo puedo hacer que eso que hace con las manos, ellos los puedan seguir haciendo con las manos, pero obviamente a través del ratón? y Entonces, el reto era tremendo. Sigue buscando. No, no me quedé solo con eso. Y encontré esto en una revista mexicana de educación matemática. De hecho, yo era algo ducho en el uso del Excel, y encontré de que ya habían algunos antecedentes interesantes de hace una buena cantidad de años de profesores que habían utilizado la hoja de cálculo como una herramienta didáctica para enseñar estadísticas. Y era muy interesante porque era un enfoque totalmente diferente. Era ya no las estadísticas en el aula física con mi pizarra, probablemente las estadísticas en una aula de innovación o un aula donde habría muchas computadoras. Luego de coger un poco de los ejemplos que se hicieron en otros lados a través de revistas o investigaciones o experiencias propias o de conversaciones con algunos profesores con los que trabajo eh, ellos me recomendaron una serie de textos porque necesitaba además del uso de herramientas y de un poco de inspiración una especie de repositorio o de reflexiones que me permitan innovar y conducir bien una clase en estadísticas y es entonces cuando eh, llegué a un texto de Carmen Batanero, ella es de la Universidad de Granada, de España, publicó un texto este, sobre didáctica de la estadística, que recomiendo mucho, en realidad es un texto muy interesante, desde reflexiones pedagógicas y didácticas, hasta aplicaciones en el aula, que pueden tranquilamente extrapolarse a espacios virtuales con herramientas colaborativas. Entonces, una vez que ya iba empoderándome de cierto modo un poco más sobre el cómo utilizar las estadísticas, sobre el cómo nos las encontramos, sobre quiénes somos y sobre qué cosas podría ser que ya hicieron en otros lados fue donde inicié de cierto modo este viaje entre los datos entre lo que ya sabía y entre lo que proponían algunas otras personas entonces siguiendo con lo nuestro, lo que hice fue pues lo siguiente. Ok, bien. Ya conozco de cierta manera cómo son los docentes, cómo son mis estudiantes, y tengo cierta noción de qué herramientas probablemente usan o conocen, gracias a las estadísticas de las encuestas a los docentes y sobre la interacción de mis propios estudiantes. Y probablemente son herramientas que ustedes también conocen, pero que a veces nos da temor un poquito de utilizar. Probablemente se les hace conocido este icono. Es el icono de las hojas de cálculo de Google o Google Sheets, si es que quieren considerar ese nombre. Este otro, probablemente también lo han visto de manera recurrente, es para la construcción y creación de formularios, a través también de Google. Todo esto a través de nuestra cuenta de correo Gmail. Y si trabajamos en una institución con ciertas alianzas, podríamos tranquilamente utilizar el correo institucional. Pero vayamos más allá. Ok, puedo hacer una encuesta puedo tabular mi información, puedo representar de manera gráfica, pero sigue siendo gráficas estáticas, y con estáticas me refiero a gráficas que no se mueven, gráficas que solo están allí, que no necesariamente cambian en tiempo real, que no me permiten evaluar de manera formativa cuánto ha ido avanzando mi estudiante y tener mayores elementos o criterios para poder considerar que él en efecto se está apropiando del uso de las herramientas y al mismo tiempo de ciertas nociones en estadística que son el objetivo de mi sesión y para eso se podría utilizar por ejemplo un elemento como Jamboard Jamboard es una pizarra por así decirlo, donde nuestros estudiantes pueden participar, todos ellos pueden dar su punto de vista todos ellos pueden escribir todos ellos pueden pegar una especie de posit y sin darnos cuenta nuestra clase de matemáticas o nuestra sesión de enseñanza y aprendizaje de estadísticas trasciende un poco la naturaleza propia o tradicional, si es que se quiere, de lo que conseguimos como una sesión, porque al hacer esto nosotros estamos fomentando que nuestros estudiantes entre ellos puedan ponerse de acuerdo, puedan deliberar, puedan conversar y lo más importante, puedan Respetar la idea del otro, poniendo un pósito. El simple gesto de colocar un pósito y que el otro ponga uno al lado, quizás un criterio distinto o una variable nueva para la futura tabla que vamos a construir, no necesariamente debería significar solo la razón estadística de la clase, sino que recordemos que también formamos a futuros ciudadanos. Entonces, el hecho de mostrar este tipo de iniciativas sirve mucho, no solo para pegarnos a las matemáticas de nuestra clase de matemáticas, sino para promover otro tipo de valores y actitudes ciudadanas que son muy importantes. Nuestros primeros pasos al momento de, de poder iniciar con la construcción de un tablero de control, pero empezando siempre desde la estadística, resulta bastante sencilla. Así que voy a ir con la explicación. Paso a paso, sin mayores complicaciones, no espero que sea una carrera en la que todos traten de hacer lo que estoy haciendo, pero me gustaría mucho que puedan prestar atención a los pasos que voy a seguir, porque son bastante intuitivos. Y si quedan dudas o complicaciones, o tienen algo, no tengan ningún lío en encender el micrófono o escribirnos a través del chat, yo voy a estar chequeándolos, leyéndolos, igual en la parte final va a haber una, un espacio para, propiamente para ello. Entonces, luego de reflexionar un montón sobre aspectos teóricos, experiencias propias y las posibilidades que existen al momento de utilizar herramientas colaborativas, lo que podemos hacer es, en principio, utilizar nuestro drive. Nuestro drive que viene a ser nuestra carpeta donde almacenamos un montón de información a través de nuestra cuenta de Gmail. Cuando nosotros abrimos una nueva carpeta, dentro de esta misma carpeta podemos agregar a su vez otra serie de elementos. Y lo que yo les recomiendo hacer para comenzar con la construcción o el diseño de su experiencia de aprendizaje de estadística descriptiva sería coger un Jamboard. ¿no? Las opciones son esas, probablemente que han visto. Van a agregar algo más, se van a la opción donde dice más y hacen clic en la opción de Google Jamboard. Luego de que hagan clic allí, les va a salir una vista parecida a esta. No deberían de asustarse ni aterrarse, es básicamente una pizarra o un espacio de trabajo. En el panel izquierdo, ustedes van a encontrar todas las herramientas desde un lapicero, desde la herramienta de un puntero láser para poder insertar texto, para poder insertar una forma, colocar una nota adhesiva, borrar o escribir algo a través de un lapicero para los que son más duchos con el uso del mouse. En este caso, en la parte central, hemos activado la opción para poder agregar una nota adhesiva. Una vez que nosotros mismos nos apropiamos del uso de la herramienta, es decir, que nos damos el tiempo de explorar, de entrar, de ingresar, de jugar, de conocer, lo que vamos a hacer es compartirla. Compartirla con nuestros estudiantes para que ellos ahora puedan ingresar, puedan también colocar su punto de vista, puedan elegir las respuestas que consideran prudente a las preguntas que nosotros les vamos a hacer, y lo chévere de esto es que todos los pueden hacer al mismo tiempo. Todos pueden colaborar entre ellos. Todos ven lo que escribe el otro. Y como les decía, lejos de la razón de ser propia de nuestra sesión, se van construyendo y mostrando ciertas formas de comportarse, de ser, de respetar y de apoyo mutuo para la construcción de en el fondo un aprendizaje que ellos mismos van a ir adquiriendo poco a poco. Lo que hacemos es compartir evidentemente, lo compartimos con nuestra aula o con nuestra sesión. Luego de que nosotros compartimos, el resultado probablemente después de cierto tiempo en el que nosotros vamos eh, dando ciertas indicaciones, de hecho yo suelo recomendar que la, la vista del profe no, no sea tan excesiva, sino que pueda calibrar bien el momento en el que interviene como bien mencionaba la ley en el chat sí, es una herramienta bien chévere yo también la suelo usar para que participen nuestros estudiantes y este tema de participación es muy interesante porque como les decía esta, esta, esta cultura y valores democráticos de respetar las ideas la participación y generar el apoyo mutuo y generar consensos se muestran o se pueden evidenciar a través de una clase de matemáticas y del uso de herramientas como estas de aquí una vez de que nosotros ya logramos establecer ciertas preguntas. En este caso, eh, yo he establecido esas preguntas y los chicos han ido pegando y fueron pegando ciertas ideas. ¿no? ¿Qué datos tenemos? ¿no? ¿Qué podemos hacer para recolectar datos? ¿Y cómo podríamos representarlos? Eh, aquí es bastante importante algo que teóricamente este, los investigadores eh, consideran como el discurso y las prácticas docentes. Mm, nuestro discurso en nuestra clase de matemáticas eh, entiéndase nuestro modo de hablar y de transmitir cosas de manera implícita deben tener cierta intención de hecho todo discurso lo tiene a veces conversamos con otra persona con, el, con la intención de convencerla sobre alguna idea entonces uh, nuestro modo de describir lo que está sucediendo en clases es mientras esta se va ejecutando debe tener una intención y una argumentación detrás y esta debe ser por razones didácticas académicas y pedagógicas. Es decir, mientras los estudiantes van completando eh, a través de notas adhesivas en Jamboard, nuestros discursos deberían ya poco a poco de manera implícita o tácita ir insertando ciertos conceptos o nociones, de tal modo que la clase no parezca la clásica clase donde yo te muestro un poco de teoría y luego vamos a una aplicación práctica, sino que en este caso estamos haciendo que estas nociones emerjan a partir de la interacción. Mientras los estudiantes van colocando opciones como la edad, el color favorito, el curso favorito, el sexo, nosotros podemos estar insertando, ok, mira, la edad es un dato cuantitativo, el sexo es un dato de este tipo, el color favorito de este tipo y el curso es un dato de este tipo, y cosas por el estilo. Mientras nosotros vamos insertando y describiendo lo que vamos viendo, sin darnos cuenta, de manera implícita, vamos enseñando ciertos criterios o nociones que ellos mismos van a tener que aprender a describir, a adoptar y luego utilizar para construir sus propios tableros. Cuando pasamos a la siguiente pregunta, no necesariamente va en orden. Aquí hay que ser bastante versátil, pues los chicos pueden responder en cualquier momento, colocar cualquier opinión. Cuando hablamos sobre qué puedo hacer para recolectar datos, es donde podemos regresar a estas estadísticas iniciales que yo les mostraba, ¿no? Podemos hacer una encuesta, podemos hacer entrevistas, o podemos preguntar y podemos anotar cosas. Definitivamente se puede hacer eso, pero para objetos de la sesión que nosotros hacemos y la intención que tenemos detrás de la clase, que es de que aprendan un poco de estadísticas, es ir diciéndoles, ok, mira, si hacemos una entrevista, probablemente vamos a recibir respuestas de este tipo. Y todas las personas nos van a responder de manera distinta. Va a ser muy útil para conocer ciertas cosas, pero para cuantificarlas y representarlas quizás se nos va a dificultar un poco. Y lo mismo con cada una de estas opciones que vamos a ir notando. Ahora bien, cuando vamos a la fase de cómo podríamos representar los datos, es allí donde a veces se genera algo de confusión. Algunos estudiantes uh, representan los objetos que han visto de manera ostent ostentativa, es decir... Tal como lo ven, te lo dicen. Algunos a veces dicen, he visto un diagrama de circulito. Y no está mal que ellos lo digan así, sino que nosotros, a través del discurso y de la intención que tenemos de la clase, lo que hacemos es modular e ir calibrando esos términos y conceptos para que poco a poco vayan apoderándose y adoptándolos para su propia forma de argumentar. ¿no? Notemos que al principio ellos deben aprender a describir, luego tienen que poder argumentar y luego proponer, ¿no? hay ciertos niveles del pensamiento que son importantes de desarrollar. Nosotros en ese campo lo que hacemos es, ok, Vamos, esto de acá se llama diagrama de barras, excelente, me parece una gran idea, una tabla de frecuencias, un gráfico de torta, un diagrama de círculo y cosas por el estilo. Hacemos todas esas actividades, todo ocurre de manera inmediata, simultánea, y el objetivo en el fondo, como bien mencionaban en el chat, es eso, fomentar la participación de todos y que la participación sea siempre sensata y que persiga las intenciones de la clase, además de otro tipo de actitudes que nos interesan mucho como profesores. ok Una vez que ya hicimos nuestro Jamboard, otra vez, nuestros profes, nosotros, tenemos que aprender a acostumbrarnos a utilizar otra herramienta más para ir nutriendo nuestra clase y empoderándonos nosotros mismos. El uso de formularios es una herramienta genial que me agrada mucho. Y la forma de poder obtener y hacer uso de ellos es bastante sencilla. Al igual que el Jamboard, agregamos algo más, nos vamos a formularios, y en nuestro caso vamos a utilizar un formulario en blanco. Cuando hagamos clic en ello, vamos a poder ver algo así. No debemos de asustarnos, no es tan complicado, es bastante intuitivo. Vamos a diseñar un formulario, y luego lo que tenemos que hacer es enviar enviarlo a nuestros estudiantes para que ellos mismos lo puedan completar. Lo enviamos, una vez que hacemos clic en la opción para enviar, nos va a salir una ventana emergente a modo de pop-up, como esta de aquí, y lo que tenemos que hacer es, en esa casilla, que es una especie de clip horizontal, chequear el enlace, acortarlo, y luego copiarlo para poder enviarlo a nuestra clase. Obviamente, nosotros ya vemos de tener que haber diseñado nuestra encuesta, y dar un tiempo prudente para que nuestros estudiantes lo puedan completar. De hecho, nosotros mismos podemos completar. ¿no? Podemos ser parte de eso que se está construyendo. Una vez que diseñamos una encuesta, que podría ser de este tipo, ¿no? una pregunta de opciones múltiples, ¿no? con cierta intención detrás, notémoslo ¿no? siempre, o sea, no es que las encuestas estén ahí diseñadas de manera arbitraria o trivial o por simple sentido común o por experiencia propia o cierta inducción ¿no? básicamente hay una intención detrás del por qué hago la, la encuesta de este sentido y de este modo una vez que nuestros chicos van a ir respondiendo las encuestas nosotros tenemos una opción al ladito derecho para ir viendo controlando cuántos de ellos han ido respondiendo y como verán aquí esto es algo que podemos compartirles a ellos mismos y sin darnos cuenta, ya nos estamos enfrentando a estadísticas que vemos en otros lados. Y aquí hay oportunidades interesantes para tomarse una pausa, para poder explicar e ir consolidando y afianzando ciertos elementos que nos interesan como profe de mates. Estas oportunidades se pueden manifestar o se podrían hacer en clases como, cogemos uno de estos gráficos que han salido de manera automática a partir de las respuestas de nuestros estudiantes y también nuestra, y empezamos a describir qué cosa vemos. Hay un título, hay una cantidad total de respuestas, y hay algunos nombrecitos y unos bloquecitos. Nosotros como docentes empezamos a afianzar y a formalizar estos conocimientos. Esos nombres que aparecen allí son una leyenda. Y esa leyenda lo que hace es escribir la proporción que está representada en este diagrama de manera porcentual. Entonces, sin darnos cuenta, vamos introduciendo discursos que a veces suenan un poquito más rigurosos, más complicados, pero a partir de elementos que ellos mismos están construyendo sin notarlo. ¿no? O sea, el hecho de que hagamos todo esto sirve como una especie de pretexto para que ellos vayan adoptando ciertas herramientas, ciertas nociones. Y nosotros mismos, sin darnos cuenta, nos nutrimos mucho de ello para poder seguir eh, inventando sesiones así. Cuando acercamos el clic a, a una porción de este diagrama de tortas, es que lo llaman así, nosotros vamos a encontrar la opción a la que se refiere, la cantidad y el porcentaje por el cual está representado. Y de hecho, si algunos profesas así lo, con, lo consideran, este momento tranquilamente lo podrían aprovechar para empezar a hablar de qué frecuencias relativas, frecuencias absolutas, representaciones porcentuales relativas, la frecuencia uh, porcentual acumulada, que a veces la colocamos en una tabla y ponemos el F en cursiva, en minúscula, y la F en mayúscula, y que a veces a nuestros estudiantes se les complica, muy, se les hace difícil entender la razón de ser del por qué organizamos nuestros datos de esa manera. Luego de ello, nosotros podemos tranquilamente extraer los datos que hemos obtenido. Es importante que el profe siempre tenga noción de la herramienta que utiliza, que las controle, que medie los tiempos, pero esto necesariamente tiene que ser una actividad como de fantasma, como que una actividad invisible, que nadie ve. Por detrás el profesor está haciendo cosas, pero hacia la vista del estudiante hay otras cosas que están ocurriendo, pero que el profe también conoce y sabe. Lo que hacemos es obtener los datos. Estos datos se pueden extraer y se montan en una hojita de cálculo de Google, lo que hacemos es hacer clic en esa opción de hojita verde, nos vamos a esta opción que sale por defecto y le damos en crear una vez que vamos con ello, vamos a tener algo como esto que son las respuestas de nuestros estudiantes a las preguntas que le hemos hecho estas son y lo que vamos a hacer nosotros es, otra vez, compartirlas. Pero ojo, aquí se hay que hacer un poco ducho. No vamos a compartir las respuestas como tal, sino lo que vamos a compartir es a modo de solo lectura, de tal manera que ellos hagan una copia de este para poder tratar esos datos. Eso es importante. Por eso les decía que el profe tiene que estudiar las herramientas, tiene que meterse a usar las herramientas. Las compartimos, obviamente, como lectores para nuestros estudiantes para que puedan copiar los datos que se han obtenido y luego de ello, cada uno va a tener a su vez este tipo de, de cosas, ¿no? Va a obtener los datos y va a poder hacer esto. ¿Cómo se hace? En realidad es muy sencillo. Es seleccionando un dato, nos vamos a la parte derecha inferior y hay un botón con una estrellita reluciente que dice explorar. Le damos clic allí y vamos a encontrar por defecto algunas cosas que la hoja de cálculo de Google ya nos, nos puede permitir hacer de manera automática. En este caso hay un diagrama de barras que está en horizontal y un gráfico circular ¿no? que se parece mucho al que ya habíamos notado en la encuesta y esto lo que hace con los estudiantes es ir conociendo poco a poco de cerca cómo es que se han construido cómo se han concebido cómo ha funcionado y cuál es la estadística detrás del gráfico que estamos viendo siempre como insisto mucho en esto, el discurso, la argumentación, la intención del profesor mientras va describiendo lo que va pasando, debe perseguir y generar las condiciones mínimas para que el estudiante se apropie de estos conocimientos, no solo de la estadística como tal, sino del uso de la herramienta que le va a permitir mucho eh, adoptar estos conocimientos con mayor, con mayor solidez. Entonces, podemos formalizar conocimiento. Por formalizar, ya es cuando empezamos a introducir elementos duros de cierta manera de las matemáticas que son un poco más rigurosos es decir, ok, ya sabemos que este diagrama se formó de tal modo y lo que podemos hacer es, ok, bien, nos tomamos una pausa y hacemos las matemáticas que corresponden, ¿no? ¿Cómo así se construyó esto? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo esta herramienta de Google antes de que pueda representar este gráfico? ¿Qué pasó detrás? Y ahí es donde podemos ir poco a poco introduciendo las operaciones que se hacen algunas fórmulas que se aplican y algunos, y algunos modos de organización. ¿no? Nuestra clásica tabla de frecuencias. Entonces lo que promovemos con eso es que nuestros, nuestros estudiantes sigan adoptándose de, de mayor conocimiento. Ahora bien, pero para objetos de este taller, regresemos un poco antes de ir avanzando un poco más del cómo se construyen. Algunas representaciones gráficas Y cómo es que hacemos un poquito de estadística Hasta el momento, ¿qué cosa hemos hecho? Hemos promovido la participación de nuestros estudiantes A través de herramientas colaborativas Hemos elaborado una encuesta Con ayuda de ellos, con ayuda de ellos Con las opciones y opiniones Que ellos han considerado Hemos utilizado una herramienta Que no es ajena a nuestras prácticas diarias Y una herramienta que nuestros estudiantes Van a necesitar que aprender Y ahora vamos a lo interesante Dar un salto un poquito más allá. Y lo que queremos hacer es construir un tablero de control a partir de nuestros datos. ¿Esto es posible? Sí, en realidad lo es. Y no es tan complicado como parece. Primero, hay que apropiarnos otra vez, así como del uso de Jamboard, como el uso de hojas de cálculo de Google, así como el uso de, la, de los formularios de Google, podemos apropiarnos del uso de Google Data Studio. Google Data Studio es una herramienta que a la cual uno tiene acceso a través de su cuenta de Gmail, todo es muy chévere, todo es muy bacán, solo googleamos ahí, <ríe> dot Studio. le damos clic en el primer enlace que por lo general sale por defecto, vinculamos y asociamos nuestra cuenta de Gmail, y vamos a tener un panel como este de aquí. Es importante por eso que las habilidades eh, digitales de nuestros docentes vayan un poquito más allá de lo que solemos hacer en clases. Entonces, nuestro tablero de control lo podemos crear a través de este botón enorme, o a través de este. En el caso de Google Data Studio, se coincide como un informe. Nosotros, de manera general, lo conocemos como tablero de control. Lo que les decía al inicio, se conocen comercialmente como dashboards. La traducción en español suele ser tableros de control. Y son representaciones gráficas, dinámicas, en tiempo real. Uh, y son herramientas, pienso yo, que vamos a tener que ir eh, conociéndolas para poder lidiar y tratar con ellas sin mayores complicaciones. Lo que hacemos es crear un nuevo informe. Vamos a tener una ventana parecida a esta luego de intentar crearlo. Solo tenemos que aceptar los términos, colocar el país en el que nos encontramos, le damos clic en continuar. Luego nos va a aparecer esto. Podemos darle sí a todo, podemos negarnos y le damos clic en continuar. No hay ningún lío con ello. Y nos va a aparecer esto de aquí. ¿No? nuestro informe, que se va a transformar en lo que vamos a conocer como un tablero de control, tiene muchas formas de vincularse con un montón de cosas bastante chéveres y que son muy, muy bacanes de explorar y de conocer. Para efectos de nuestro taller y de lo que buscamos con nuestros estudiantes, vamos a vincularla con una hoja de cálculo de Google, pero no con cualquier hoja, con una en particular, con la que hemos obtenido a partir de las encuestas. Recordemos que estas encuestas se completan en tiempo real y por lo tanto van a seguir nutriéndose de datos y estadísticas mientras las vinculemos. Luego de vincular, ¿no? nos va a aparecer esto, esta ventana donde van a aparecer todas aquellas hojas que nosotros hemos trabajado. Como ustedes verán, yo sí suelo utilizar mucho esto de manera recurrente cuando hago algunos talleres o cuando enseño un poco de estadísticas. Y lo que nosotros vamos a hacer es elegir la que hemos construido. En este caso, la de las encuestas de nuestros estudiantes sobre el color de ojos, la red social que más utilizan y cosas por el estilo. ¿no? Luego nos va a aparecer una pequeña ventana, le damos clic en que sí, en efecto, queremos añadir este, esos datos. Por defecto, este Google Data Studio nos brinda estas herramientas, esta, este panel eh, derecho, hay por lo general un gráfico por defecto que viene a ser lo que conocemos como una, una tabla dinámica que la, que la coge de manera automática y por defecto. Podemos quitarla, podemos construir otra si es que queremos Pero este espacio es para poder conocer algunos aspectos y partes generales que tiene esta herramienta. Hay un título, hay una cinta de opciones, hay un panel donde hay... Eh, las opciones que nos interesan mucho para poder hacer el tratamiento y comprender mucho el comportamiento de nuestros datos, que es el panel de derecho, que es en el que debemos poner mucha, mucha atención. Una vez que conocemos todos estos elementos, insisto otra vez, siempre es bueno que el profe este, se sea adopte, no, adopte, no, que se apropie en realidad de todos esos conocimientos, que se nutra, que experimente, que se equivoque. Y algo que es importante y que muchos, muchos amigos me han dicho, que construya pequeñas comunidades. Eh, hay comunidades de profesores, he visto grupos de, en distintas redes sociales, que siempre están ayudándose. Hay muchos foros donde los profesores eh, exponen una pregunta por una complicación que tienen, y se arman hilos donde muchas personas dicen que tienen la misma complicación, pero si uno va leyendo, a veces da con la solución. Lo he visto mucho, por ejemplo, con Blackboard Collaborate, con la comunidad de Moodle, y también con la comunidad de Google Educators, que es una comunidad bastante interesante. Entonces, una vez que hemos conocido, que nos hemos apropiado de esta herramienta, Seguimos en nuestra mente sin despegarnos de nuestra clase, porque todo esto que estamos haciendo es para que nuestra clase vaya chévere, vaya bien. Lo que hacemos es aprender sobre la herramienta y sobre los gráficos que se pueden hacer con esta herramienta. Se pueden hacer todo este tipo de gráficos. Podemos construir este gráfico. Y podemos, a su vez, añadir otros. Como los podemos ver aquí, ¿no? Hay tablas, tarjetas de resultados, series temporales, barras, circulares mapas y utilizar los mapas de Google, líneas de tendencia y cosas por el estilo. Una vez de que nosotros elegimos el gráfico que queremos eh, proponer para nuestro tablero de control, este, lo que hacemos es editarlo. ¿no? En este caso yo he utilizado un gráfico de barras donde he propuesto que los estudiantes puedan ver eh, cuál es la red social que más utilizan por ahí me sale que la mayoría utiliza Instagram, luego está TikTok y luego está WhatsApp. Que por lo general tienen mucho que ver con lo que les comentaba al inicio, que son las herramientas que más utilizan ellos y que probablemente también nosotros utilizamos. No, no, no hay problema en que tengamos ciertas coincidencias, muy por el contrario, es una oportunidad interesante para conocernos entre todos. Ahora que tenemos el control sobre nuestro propio tablero, lo que podemos hacer es construir algo como esto de aquí. Y como les decía, la diferencia está en que no necesariamente este es un recurso estático, sino es que es un recurso dinámico. Y con ello me quiero referir a que en tiempo real nosotros podemos hacer consultas. Este es el tablero de control final. Y por ejemplo, nosotros al acercar el cursor del mouse podemos tener información certera de las cosas que nuestros estudiantes han respondido. Y podemos hacer esto. A partir de esto puedo saber que de los seis estudiantes que utilizan Instagram, el 66,7% tiene los ojos marrones y el 33,3% tiene los ojos verdes. En el caso de TikTok tenemos que el 50% de estudiantes tienen los ojos marrones y el 50% tienen los ojos de color negro. En este caso son dos, así que yo me imagino que hay uno de ojos marrones y uno de ojos negros. Y lo mismo para WhatsApp. Y como verán, esta es una herramienta interesante. Como el formulario va a seguir abierto, si es que así lo queremos, podemos extender nuestra encuesta y montarla en otras sesiones en todo el colegio y todos a su vez van a ver cómo esto se comporta. Y que en efecto hay estadística que está detrás y que pues ahora la podemos comprender porque tenemos en gran medida todo el viaje completo que ha sucedido al momento de aprender. Todo eso tiene que ver con una noción interesante que, que le aprendí no hace mucho, del diseño de experiencias de aprendizaje. Creo que el hecho de utilizar herramientas colaborativas para poder tratar, capturar y representar datos, y no solamente conocerlas nosotros, sino acompañar a nuestros estudiantes en ese proceso, en ese viaje, va a suponer que ellos se puedan empoderar y que puedan participar en mayor medida, que se sientan protagonistas de lo que está ocurriendo o de lo que ha pasado. Ese tablero de control... No lo hice yo solo. De hecho, muchos estudiantes pueden mostrarlo a muchos compañeros en su casa o cosas por el estilo y sentirse dueños y protagonistas de algo que ellos mismos han hecho. Y no lo han hecho solo, lo han hecho de manera colaborativa en interacción con un montón de personas. Eso es algo que me parece muy interesante. Es importante que nosotros podamos conocer de cerca el viaje. Y con esto me refiero al viaje de los datos, a la experiencia propia de aprender el uso de estas herramientas no solo propias para enseñar, sino acercarnos a esas herramientas que también utilizan nuestros estudiantes, para que a largo plazo ellos puedan tener mayores argumentos y recursos al momento de comprender estadísticas que son un poco más difíciles y que cuando uno ya es un ciudadano debería de considerar para emitir juicios de valor y conocer de cerca el por qué se hacen ciertas estadísticas y cuáles son los criterios que se han considerado para obtener ciertos resultados. Y entonces, bueno... Creo que me ha ido bien con el tiempo y el ensayo. Esto ha sido un poquito de estadística descriptiva a través de herramientas colaborativas y construcción de tableros de control. Ha sido muy chévere poder este, comentarles un poco de lo que he hecho, saber de cerca qué cosa hacen. Así que ese soy yo, ese es mi correo por si necesitan algo de ayuda alguna vez. Para mí va a ser bien chévere poder ayudar y acompañar a más profes en este proceso de, de aprender y adoptar y transformar un poco las sesiones de matemáticas. Así que muchas gracias por su tiempo y bueno, si hay alguna duda o consulta, yo voy a estar aquí atento, esperando. Muy bien, muchísimas gracias Jesús por, por, esta, por este taller, por todos estos tips, estos, estos datos que nos has eh, compartido esta mañana definitivamente herramientas valiosas ¿no? para poder, como dices tú, conocer a nuestros estudiantes, poder identificar ¿no? algunas brechas en el momento adecuado y poder tomar acciones. ¿no? Estos datos siempre nos tienen que permitir tomar acciones, eh, poder decidir ¿no? y, y poder ejecutar eh, finalmente las mejores experiencias de aprendizaje para estu nuestros estudiantes. Eh, yo ahora sí dejo ahí aquí a los profesores, a, a todos los que nos están acompañando hoy a que suelten sus preguntas. Por ahí ya están, bueno, tú estás leyendo, están agradeciéndote por, por todo lo compartido, ¿no? por compartir la experiencia, este, por, por todo el conocimiento que les has brindado esta mañana, bueno, esta tarde ya, no, no estamos mañana. Eh, y, y seguramente van a haber algunas dudas, algunas curiosidades, así que ahí los invitamos a los profesores para que puedan eh, lanzar su, sus preguntas. De hecho, de hecho que yo, yo tengo una para empezar, ¿no? este, que, que es, va, va a ser bastante este, fácil de responder. Eh, y de verdad es para, un poco para compartir, no tanto es una pregunta, ¿no? porque... Estas, estas herramientas eh, en línea que tenemos ahora, ¿no? entonces has usado toda la, la suite de Google, por ejemplo, es súper intuitiva, súper fácil, ¿no? Para poder desde recolectar los datos, porque tenemos una serie de herramientas que en conjunto ayudan, ¿no? El mismo Jamboard, los formularios, eh, bueno, estudio, ¿no? Para, para, para crear los tableros, finalmente. Eh, nosotros, por ejemplo, en un PC usamos OneDrive, ¿no? Tenemos toda la suite de OneDrive, ¿no? Y sin lugar a dudas podemos llegar ¿no? a trabajar todo este proceso de igual manera este, también con, con esa herramienta. ¿Tú has tenido alguna oportunidad de, de hacer todo este ejercicio con, con OneDrive, con las herramientas de, de... En realidad no, no es OneDrive, es toda la Microsoft. Microsoft 365, ¿no? Estoy hablando de exactamente solamente de OneDrive, ¿no? es Microsoft 365. Pero sí, es una, es una gran pregunta, Jessica, porque eso es algo que suele suceder, ¿no? Eh, para entrar un poco en contexto, eh, recuerdo que cuando comencé con estas pequeñas ideas, con algunos profes, noté que algo que en, algo que en, en didáctica de las matemáticas este, es este, distintas representaciones de un mismo objeto. Uh -huh. Es decir, eh, muchos profesores... Tenían una noción de ciertas herramientas, pero utilizaban distintas herramientas. Es decir, cuando yo hablaba de plataformas virtuales, algunos me decían, ah, yo uso Moodle, ah, yo uso Classroom, ah, yo uso Blackboard. Entonces, o sea, didácticamente concebía las cosas como, ok, son distintas representaciones de una misma plataforma. Exacto. Y en esa aventura, en ese viaje, eh, conocí Microsoft este, 365, y sí, he podido experimentar un poco... El, el clásico es el uso de formularios, que es interesante para capturar datos, pero lo que me llamó poderosamente la atención y algo que también pude estudiar de cerca y pude hacer algunas travesuras de cierto modo, es que eh, Microsoft eh, hace algunos años, no muchos en realidad, este, lanzó una herramienta interesante, así como existe Word, Excel, PowerPoint, existe algo que conocemos como Power BI, Ah, sí. Que es una herramienta muy chévere, mucho más poderosa que Google Data Studio para poder representar gráficos en tiempo real, para poder mostrarlos, tratarlos. El viaje de los datos es muy idéntico y parecido al que ahora les he expuesto, pero como les decía al inicio, es una representación distinta de un mismo objeto. Es decir, que al margen de la herramienta que tú utilices, el objeto de la sesión va a ser el mismo resultado. Pero a veces sucede que entre la conversación y la discusión el exceso de representaciones hace que nosotros consideremos que alguien está hablando de algo distinto de lo que nosotros conocemos, ¿no? pero sí hay experiencias muy bacanes, de hecho no solamente está Data Studio y Power BI está Tableau Tableau, que es también una herramienta bastante muy buena, muy interesante y sin ser muy sofisticados también hay herramientas online que te generan este, gráficos sí. de manera inmediata, eso es chévere Sí, de hecho, de hecho aquí el, el reto de repente no, no, no, no es tanto el, el uso de la herramienta, porque como sabes tu herramientas hay muchas y, y visiblemente podemos llegar al mismo resultado, ¿no? Más o menos, con, con, con ellas. acá el reto de repente es recolectar los datos, ¿no? Tener esa, identificar claramente cuál es la necesidad este, inicial, poder eh, recolectar los datos adecuados para el tipo de análisis que vamos a hacer. Y procesarlos ¿no? con las técnicas este, adecuadas, ¿no? este, usando técnicas de estadística descriptiva, en este caso, inferencial, Bueno, ya, ya se verá, pues obviamente, el tipo de, de, de, de estudio que se quiera hacer. Sí, eso, ¿no? eso, para eso, parar, eso que no, mencionas, eso que, antes, pues. sí, eso que mencionas, Jessica, es, es muy interesante porque hace que este tipo de herramientas se preste para distintos niveles. Para niveles escolares o, o quizás pequeños primeros años de universidad, de estudios generales, es muy interesante utilizarlo utilizar las estadísticas de manera descriptiva, ¿no? Pero lo que tú mencionas son problemas a los que uno se enfrenta, por ejemplo, cuando hace una encuesta, eh, pregunta algo y te responden otra cosa, y no lo puedes cuantificar. Uh, entonces, allí es cuando el docente o el catedrático o el responsable de mostrar cómo se comportan eh, los datos debe poner mayor atención en algo que en ciencia de datos o en data science se conoce como la calidad del dato. Es decir, antes de aventurarte y lanzar el formulario, otra vez, regreso a lo que les mencionaba al inicio del taller, a veces hay cosas que hacemos y consideramos tan simples, tan triviales, tan inmediatas, que siempre se tienen que hacer así porque siempre se hicieron. Siempre es bueno reflexionar un poco sobre esas trivialidades y calibrar bien el tipo de preguntas, ponerle ciertos criterios. Es decir, si yo oh, te pregunto verdad. por tu número de tu DNI, necesito tu DNI que sea un dígito, no considerado como un número, sino solo de ocho dígitos, como un char, como un carácter. No. Y así ir con cada una de las preguntas bien estructuradas, bien chambeadas. Pero eso supone pues elevar el nivel en el que estamos. ¿no? Pero sí, es, es una herramienta muy poderosa. De hecho, yo pienso que las estadísticas y con el tiempo el uso de herramientas informáticas, vamos a tener que necesariamente adoptarlas conocerlas y conocer esto que se conoce en el mundo de la informática como la, la black box, ¿no? La cajita negra. ¿Qué cosa pasa en esa cajita para que al final mis gráficos salgan bien chéveres? Sí, sí, sí. ¿no? Y, y el trabajo con datos, efectivamente pues es algo que vamos a tener que hacer todos, ¿no? Todos, todos desde el rol que, que nos desempeñemos para, para poder estar pues en sintonía con lo que, con lo que exige el, el mundo actual. Tengo acá un par de, de par de preguntas en el chat. Eh, el profesor Jimmy Riojas nos pregunta sobre las ventajas de usar eh, eh, Microsoft y Google ¿no? en relación a formularios. No sé si tú has encontrado mejoras. Ventajas? Ideas, sí, sí. sí. Eh, si hablamos eh, a nivel operativo del cómo funcionan, son estrictamente similares en realidad. Eh, pero depende mucho del nivel hasta dónde queremos llevar. Si vamos a consumir la herramienta, consumir, me refiero a hacer clic en crear un formulario nuevo, no hay ningún problema, las puedes utilizar y son bastante parecidas. Eh, si queremos tener un valor agregado o cierto diferencial, eh, hay un, un espacio para desarrolladores, tanto en herramientas de Microsoft como en herramientas de Google, que te permiten alterar esos formularios que vienen por defecto, y tú puedas, construir tus propias preguntas bajo tus propios parámetros, es decir, poner condiciones. Esa creo es una ventaja tremenda, muy buena, pero también hay que ser conscientes de que exige que el docente, además de adoptar y consumir las herramientas como tal, tenga ciertos skills, o bueno, habilidades informáticas, para poder meterse al código, alterarlo, construir una plantilla y al mismo tiempo ejecutarlo. ¿no? Exacto. Eso es, sí, sí, muy, muy buena muy buena recomendación y, bueno, lineamiento un poco para, para ver qué, qué podemos hacer, ¿no? En el caso, querramos una u otra. Aquí el profesor Cristian Bendezú nos pregunta si has intentado incorporarlo con información estadística de Facebook o Google Analytics, ¿no? Si tendrás un ejemplo, pregunta. Claro, ahí ya esos son datos, pues, datos mayores ya, ¿no? Sí, pero en realidad son bien chéveres. Eh, y no, o sea, como les digo, hay cosas que parecen complicadas porque cuando uno las lee dice, ok, esto ya es serio. Pero es que en realidad todas las cosas que hacemos en el campo educativo son serias, de verdad. Desde el mínimo detalle que utilizamos, sea para hablar, para dirigirnos a nuestros estudiantes, o los gestos que hagamos son muy importantes. En efecto, sí, este, Christian, sí he podido utilizar Google Analytics por lo general, lo utilizo para datos georreferenciales. Uh, Quien te habla este, es un consumidor <risa> uh, de videojuegos, y muy metido en el mundo del streaming, y uno de, en tiempo real puede tener certeza de quién te ve, de dónde te ve, y cuáles son las interacciones que tiene. Esto lo podemos experimentar mucho en Facebook, y de hecho te invito a que cheques Facebook y cheques estos lives que a veces se arman, eh, cuando uno está viendo un stream, a veces las personas se encuentran en la barra inferior una preguntita. ¿Cuál sea la pregunta? A veces cuando vemos una transmisión de streaming de un partido de fútbol, nos preguntan, ¿no? ¿Quién va a ganar? Y tú haces clic y al final te sale una estadística a ti. Pero esa estadística no solo se queda contigo, tú la ves en ese momento. La persona que hace el stream, que es dueño del stream, absorbe esos datos, los consume y los puede tratar, los descarga, técnicamente hablando, como un CSV, como un documento de texto separado por comas, y lo que puede hacer con ello, pues, es, ok, mira, el target de la gente que me ve, ¿quiénes son? Estas personas tienen este promedio de edad, son de este país, y a estas horas me ven con mayor frecuencia. Y eso puede ser... Eh, inputs para poder desarrollar mi próxima transmisión. Y extrapolando esto a nuestra sesión de clases, lo que podemos hacer es, ok, mis estudiantes me prestaron más atención o hubo más interacción en este momento cuando hablé de esto, cuando mostré esto. Eso significa que para mi próxima sesión, debo que, tengo que invertir un poco más de tiempo en este tipo de recursos porque sé que llaman la atención de mis estudiantes. Y entonces, lo que estamos haciendo ahí es, Adoptar lo que sucede en el mundo actual, como mencionaba Jessica, y extrapolarlo, traerlo al aula para los fines que nosotros perseguimos. Mm, buenísimo, buen, buenísima, este, buenísimo comentario, Jesús, muchas gracias. Eh, yo veo que no, no han quedado más, más preguntas del, de los profesores. Eh, yo voy a empezar a, a compartir ahorita la encuesta antes de que me olvide, la seguimos este, comentando un poquito sobre, sobre todo esto que nos va a ayudar, de hecho, como profesores. ¿no? Yo también soy profesora aquí en la, en la UPC, además de, del cargo que tengo, del rol que cumplo en, en la dirección de aprendizaje digital. Y, y de hecho, bueno, tengo también un, un curso de, de ciencia de datos, entonces todo esto me... Me, me, me apasiona también, ¿no? Y, y obviamente reconozco el valor, ¿no? Y transmitir un poco ese valor que tienen los datos hoy en día, ¿no? Y cómo, este, en el ámbito en el que nos desempeñemos, ¿no? Este, negocios, etcétera, ¿no? Incluso a nivel personal. Yo siempre les digo a mis estudiantes que lo, los datos, pues, los tenemos a disposición para tomar decisiones a todo nivel, ¿no? Nivel personal, este, etcétera, etcétera. Entonces, aquí eh, yo creo que, que es como que hoy en día ya como que un deber, una obligación, ¿no? Aprender a trabajarlos un poco y a saber qué nos dicen, ¿no? Estos datos, es sí. decir, siempre digo, esperar, que hay que buscar que los datos nos hablen, pero hay que, hay que saber analizarlos, hay que saber entenderlos para, para poder este, siempre tomar la, las mejores decisiones. Sí, eso, ¿Eh? es, eso es interesante porque eh, o sea, es, hoy hemos hablado un poco sobre cómo enseñar estadísticas, ¿no? Pero si, si trasladamos esto a una entidad, a un colegio entero, por ejemplo, podríamos hacerle seguimiento a todos nuestros estudiantes para cómo, cómo están yendo en cada una de nuestras asignaturas por grados, ¿no? Y las áreas directivas eh, tendrían a la mano, a la distancia de un clic, en realidad, este estas oportunidades y notar, por ejemplo, oye, mira, en tal sección, en tal grado, algo está pasando porque en rendimiento en tal curso está siendo bajo, mientras que en el resto de, de secciones la cosa va bien. Entonces, el análisis ya se hace cada vez más más deep, como dicen los, los data science, ¿no? más profundo. ¿Quién enseña? ¿En qué horario le enseña? ¿Qué variables intervienen de por medio? Quizás nuestros datos que estamos capturando no son suficientes, hay que crear nuevas variables, nuevos campos, agregar más registros, considerar antecedentes. Y en realidad, sí, pues la, la aplicación no solamente es educativa a nivel local, por así decirlo, en el aula, sino a nivel institucional, dentro de colegios y en nuestra propia vida personal, ¿no? Podemos hacer un propio seguimiento de, de nuestras actividades, de nuestro rendimiento en aspectos académicos, sociales o económicos, ¿no? Que es, es, es interesante, la verdad. Sí, es, es un aspecto bastante chévere. Me alegra que te emocione y que conozcas de cerca también en el mundo de los datos. Yo vengo trabajando en ese rubro hace un buen tiempo y de hecho me agradaría mucho seguir abundando en esto y llegar a un ah. punto en el que pueda enseñar estadísticas, no sé, pues con Python o con, con RStudio, que son lenguajes que, con los que me llevo bastante bien. Súper buenísimo, sí, de hecho que sí. Eh, yo yo para, para cumplir un poco y, y, y ahora pensando un poco en, en la experiencia también que los estudiantes viven, ¿no?, en nuestras, en nuestras clases. Este, y si hacemos ese tipo de ejercicios y co-creamos con ellos también, ¿no?, y, y trabajamos los datos con ellos, pues va a ser una, una manera también de, de, de motivarlos, ¿no?, de, de, de engancharlos con el curso y de este, avanzar juntos, ¿no? O sea, aquí hay que verle todas las ventajas por, por, por varias aristas, diría yo, ¿no?, este, siempre con el, con el fin ahí en, en mente, ¿no? con, con, el, con lo que buscamos en mente. Pues nada, no sé si tú quieras agregar algo más Jesús para, para ir este, concluyendo, nuevamente te, te agradecemos mucho por, por todas estas eh, recomendaciones, por todo lo que has eh, compartido hoy con, con los profesores, con, con nuestros este, participantes en el taller. Uh, bueno, agradecer en realidad por el espacio que acá existan este... Eh, situaciones así, que se construyan comunidades, que los profes podamos interactuar, que no tengamos miedo de, de poder compartir las cosas que nosotros eh, hacemos o tenemos intenciones, el hecho de intercambiar estas experiencias nos da mayor seguridad porque ya tenemos a alguien a quien preguntar hay cosas que yo desconozco porque tengo muy poca experiencia en el rubro educativo he conocido docentes con los que he trabajado que tienen muchos años, que probablemente eh, desconocen el uso de algunas herramientas pero cuando me transmiten sus experiencias, hacen que mis criterios al momento de evaluar o de considerar el diseño de ciertas clases sea un poquito más amplio y más certero, ¿no? que se acerque un poquito más a conocer de cerca cómo va el estudiante, o sea, que ese número eh, o que esa letra que representa cuánto ha aprendido o cuánto va aprendiendo, se acerque de verdad ¿no? a esa situación real del estudiante. Así que es eso, gracias, gracias. Eh, Jessica. Un última amiga, sé, se, se animó profesor Roberto Quispe, perdona que... Eh, no, bueno, no, dale, dale. Abuela, lanzar una pregunta, pero ¿no? aquí hay que preguntar si es que estos, estas herramientas permiten, aplicar, o sea, permiten, permiten ser a, a, aplicables a estudios cualitativos ¿no? o cuanticualitativos. ¿no? Es, es que... Picante. Picante. <risa> Muy buena pregunta, en realidad, Roberto. Y de hecho es algo que me han dicho muchas veces y que, por suerte, he podido investigar y que he podido experimentar un poco. Para recolectar los datos cualitativos, sí, se puede hacer a través de formularios, se les permite a los estudiantes escribir ¿no? su punto de vista o su opinión al respecto. La pregunta del millón es cómo evaluamos esto. Eh, lo que hacemos es extraer los datos igual desde el formulario, cogemos el Excel y allí sí hay un tratamiento distinto al usual, que cuando son datos fáciles de cierta forma de, de cuantificar y de representar. ¿no? Por lo general son datos... Discretos, ¿no? matemáticamente se conocen así. Este, ¿Qué hacemos? Existe algo que se llama Text Analytics en el campo de la ciencia de datos, que exige, obviamente, habilidades un poquito más avanzadas, pero en resumidas cuentas, lo que hace es descargas toda la información de los comentarios de tus estudiantes, que pueden ser diversas, amplias, y lo que encuentras son regularidades, patrones, palabras que se repiten de manera constante. Y tú, al extraer esas ideas o esas palabras que se repiten de manera constante, puedes hacerte una idea de la percepción que tienen tus estudiantes con respecto a un determinado tema. Este principio o esta noción tan simple que he tratado de explicarte es lo que utiliza, por ejemplo, herramientas muy sofisticadas como Atlas T. ¿No? Atlas T lo que hace es elabora herramientas a partir de conceptos y genera enlaces. ¿Tú puedes hacerlo? Sí. Yo lo hago con RStudio, lo que hago es capturo información, separo, quito eh, los artículos, palabras de una sílaba, los monosílabos, y me quedo con ciertas palabras, las agrupo y las represento de manera gráfica para que quien me lo pida, obvio, le sea mucho más digerible y visualmente eh, más entendible. ¿no? Puedo construir una nube de palabras, probablemente nos hemos enfrentado con ese gráfico donde hay una palabra grandota, o hemos utilizado el Mentimeter en algún momento de repente, ¿no? Entonces, lo que sucede detrás del Mentimeter es eso, es el análisis de texto. Algunas personas lo extienden un poquito más y lo conocen como análisis de sentimientos a través del análisis de datos, ¿no? que es también un rubro y un campo de investigación muy muy interesante en el, en el mundo de, de los datos. Súper, buenísimo, Jesús. está muy bueno el dato para para todos los que querían saber un poquito más de, de cómo analizar datos cualitativos. Y finalmente, pregunta profesor Jimmy Rioja, <ríe> si es que tiene un canal de YouTube. <ríe> Jesús. Gracias, gracias, gracias sí. Jimmy, pero, <ríe> pero la verdad es que pero no... Soy YouTuber, Jesús. <ríe> <ríe> gracias, gracias. Este... Sí. Jimmy, no tengo un canal de YouTube en particular, la verdad, pero sí trabajo para algunos profes que hacen contenido para sus clases o para sus colegios. No... De hecho, en lo que yo voy, en el mundo en el que me desempeño, como les decía hace ratito, es más en el mundo de, de los videojuegos, que es algo que me gusta mucho de niño. Y no necesariamente uso YouTube, por lo general uso algo que conocemos como Twitch, y el canal en el que me muevo mucho es Discord, que ah. probablemente es algo que los chicos, los adolescentes y medianamente jóvenes consumimos de manera recurrente. Pero igual, gracias, sí, he escuchado algunas veces que me han dicho que debería de tener algo así. Excelente. Bueno, nada, ahora sí yo creo que vamos dando por culminado el, el taller, Jesús, agradecerte nuevamente por, por tu presencia en el, en el Festival de Innovación Educativa, esperamos tenerte muy pronto por, por aquí, este, y nada, estaremos en contacto y ahí cualquier duda, consulta, yo sé que ya compartido el mail, los profesores te podrán, te podrán este, escribir y, y consultar. Eh, invitar a los profesores a, a seguir eh, disfrutando de las sesiones, los webinars, talleres del festival. ¿no? Recuerden que puedan, pueden elegir eh, todos los, eh, todas las sesiones que son de su interés. Está la página de innovación educativa para que puedan seleccionar la, la, la, la sesión de su preferencia. Y nada, muchos, muchos éxitos para todos. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Okay cuídense mucho, muchas gracias con todas y todos, tengan un buen día. Un oh, buen día.